Pues buenas tardes o buenos días o buenas noches, como yo suelo saludar a todo el mundo. La verdad es que es un tema que me comentó Israel, me parece muy interesante, sobre todo porque quiero cubrir miedos, miedos a, a una normativa que ha salido hace un año más o menos, principios de 2020, en Perú y México, sobre eh, poner por el Ministerio de Salud unos rombos a todos los alimentos. Eh, que tenga una serie de, de, de cantidad de grasas o azúcares o sal, sodio o altas calorías y en ese caso se le ponen unos rombos de advertencia porque presuntamente pueden ser malos para la salud. Bueno, eh, aparte de eso voy a hablar un poquito de para qué sirve cada uno de los productos de café que tenemos nosotros con las diferentes combinaciones de plantas, u hongos o superalimentos con los cuales están combinados. Bien. Imagina música en fondo de algún vídeo por ahí que se me oye bien, ¿verdad? Sí. Vale, no importa porque no, no, no molesta. Bueno, mira, fijaros. Bueno, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina, tu alimento, esto lo dijo Hipócrates. Bueno, nosotros tenemos superalimentos que ayudan a mejorar la salud. Fijaros. El primero. Yo creo que es el producto estrella de nuestra empresa. El primer producto. ¿Sí? Sí. Sí que es el café 2 en 1 o Black Coffee o, Bla o el Lindsay? Bueno, este café solamente tiene café negro, soluble, pero no como el soluble normal de Nescafé u otras marcas. Además yo os animo a que veáis la diferencia, fijaros. Cogéis en la mano, por ejemplo, una cucharadita, cogéis una cucharadita normal y corriente, de hecho, voy a, voy a poner la cámara para que me veáis bien, porque me voy a preparar un café para que lo veáis. Fijaros, una cucharita. Cogéis café del nuestro, Linchi, sobre, café negro. Recordad que este café negro equivale a 4,5 gramos de café soluble. Mira, aquí está para ti. Bien, eh, un sobre de Nescafé, que es lo que casi todo el mundo conoce, que es de la marca Neslé, si no recuerdo mal tiene 1,5 gramos de café soluble. Pero ese café soluble es un café que se ha micromolido o sea molido y luego se ha convertido en soluble a través de un proceso industrial. Bien, Nuestro producto no es un café soluble como ese tipo de café. De hecho, si lo abrís y coges una cucharita, tengo aquí un vaso preparado con agua caliente también, y observáis cómo es, es decir, os daréis cuenta que si lo coges con la cucharita, tiene es como un café eh, micromolido, que se echa en el agua y se mezcla tranquilamente. Bien, yo voy a echar el sobre completo, a mí me gusta tomármelo. Esto sería un triple café, sí pero este café no es un café micromolido solamente, que además es soluble, ya se está mezclando. Sin haberlo agitado, ya veis que ya se está mezclando, ¿no? Todavía no lo ha agitado. Bueno, este café tiene hongo de Ganoderma, que tengo por aquí un honguito. ¿De dónde está? Ahí va. Espera, se me ha ido. ¿Dónde estoy? Se me ha ido. ¿Es que no me veo. Ahí. Ahí, que no me veía. Bueno... El hongo ganoderma que es un hongo que tiene muchas propiedades medicinales, fermentado. No es solamente un café que se le ha añadido ganoderma, sino que se ha fermentado el ganoderma en el café. Tenemos que recordar que nuestra empresa es una empresa que está especializada en la fermentación y en los procesos naturales para mantener las propiedades del café, las propiedades del ganoderma. No es un simple café soluble que le han añadido un tanto por ciento ganoderma, sino que ese ganoderma se ha fermentado por procesos naturales. Esto es absolutamente importantísimo. Pero no os podéis ni imaginar cuánto. Bueno, ahora sí lo voy a mezclar. Yo aquí tengo un triple café, pero luego además le voy a echar luego un sobre de cocochi, que es cacao orgánico con ganoderma pero lo que es el misterio, que es la parte de la raíz del ganoderma de 18 días que tiene muchas propiedades oxigenantes, bueno, yo lo voy a meter todo aquí y esto sería como un cocochi, como un mocha, perdón, un simocha que es chocolate con café Bueno, me voy a preparar para tomármelo mientras doy la, la presentación, pero yo... Os voy a explicar por qué lo estoy haciendo. No simplemente para que me veáis a hacer chocolate, que eso tampoco tiene, no es nada, nada nuevo y todo el mundo sabe echar esto en un vaso y dejarlo. Bien. Quería enseñaros, porque en la siguiente diapositiva vais a ver una cosa. Dime. Ofelia, he entrar y de repente no ha podido entrar. Sí, yo, yo le di entrada, pero como hoy oh, ya, ya está. Ya está. Sí. Bien. Entonces, el café negro. Aparte no tiene azúcar, el black coffee no tiene nada que no tenga el café y el ganoderma. Solamente tiene café y ganoderma, nada más. Sin embargo, observáis que tiene un rombo en México o en Perú de la Secretaría de Salud que pone exceso de calorías. Esto es muy interesante. estaba analizando y digo, bueno, ¿cómo puede poner que el café tenga exceso de calorías? Fijaros. en La siguiente diapositiva. Esta es la, la, el tanto por ciento de azúcar que ya veis que carbohidratos tiene 62 gramos por 100 gramos. Esto es lo que os voy a explicar es muy importante entenderlo y es muy fácil. Te voy a buscar el lápiz. Bien, fijaros, en 100 gramos, pero un sobre tiene 4,5 gramos, ¿sí? Tiene, bueno, proteínas, 100 gramos, tiene 21 gramos, carbohidratos, 62,8 gramos, que son los carbohidratos del café. Recordemos que el café es una semilla. ¿Eh? Esos hidratos de carbono, esos carbohidratos, no provienen del azúcar porque no tienen nada de azúcar. ¿Sí? No hay azúcar. Solo hay carbohidratos que también son azúcares, pero no son ni azúcar blanco, ni azúcar integral, ni azúcar añadido. Es los propios hidratos de carbono de la semilla o del propio ganoderma, que también es un champiñón, ¿cierto? Bien. Pero aquí hay un dato muy importante. Por cada 100 gramos, tiene 62,8 gramos de carbohidratos. Es decir, tiene un 62% de carbohidratos. Entonces, automáticamente, según la normativa, se considera un producto alto en calorías. Sin embargo, las calorías que tiene un sobre, es decir, yo me he comido un sobre de café negro, con, por ejemplo, 250 mililitros de agua, ya no hay que dividir esos, fijaros, los carbohidratos de 4,5 gramos, esos 2,8 gramos que siguen teniendo ese 62%, de 100 gramos son 62%, de 4,5 de gramos son también un 65% o 62%. Sin embargo, son 2,8 gramos. No sé si he sido capaz de, de explicarme. Es decir, en la misma proporción... ¿Eh? Esos 2,8 gramos diluidos ya en 250 mililitros de agua, ya no es un 62% de hidratos de carbono, porque hemos multiplicado el peso de 4,5 gramos, pues casi a 250 gramos. Ahora en 250 gramos ya no entraría dentro de la necesidad de poner un rombo, porque estamos poniendo la clasificación del exceso de calorías, en un volumen muy pequeño de algo concentrado que no se toma así no sé si me hago entender si tenéis alguna duda de lo que acabo de explicar confirmar pregúntame, por favor esa partecita que esa partecita que explicaste ahorita no, no quedó claro quedó claro no si ¿Sí me escuchas sí la parte que explicaste ahorita de los gramos. Sí, ¿no? Vale. ¿Se lo puedes repetir? Ah, ¿se ¿sí lo puedo repetir? Sí. No es lo mismo aplicar que en un 62%. Fijaros, en este bolígrafo. Mira. mira. En 100 gramos, si tú coges, por ejemplo, eh, 20 sobres, tienes más o menos 100 gramos, ¿vale? por los hidratos de carbono, tiene un 62% de hidratos de carbono, entonces estamos hablando que tiene muchas calorías, porque es un alimento concentrado. Pero no se toma así, se toma mezclado en agua. Entonces, en 4,5 gramos, claro, tenemos 2,8 gramos de hidratos de carbono, que siguen teniendo el 62% en la relación al tanto por ciento. Porque no si son 100 gramos, son 62 gramos de hidratos, pero son 4,5 gramos que hay un sobre, son 2,8 gramos. Ahora bien, si esto lo mezclas con 200 mililitros de agua o 100 mililitros de agua, automáticamente, por volumen y por peso, ya no son un 62%, puede ser un 6%, un 3% de hidratos de carbono por el volumen que se le ha añadido con el agua. Entonces ya no se aplicaría el exceso de calorías que, del rombo. Pero como se le aplica al producto solo concentrado, es decir, que no tiene ningún sentido. ¿Sí? Sí. Bien, y no es lo mismo, obviamente. Un producto no orgánico, queda un producto orgánico. Y darle la etiqueta de exceso de calorías. No es que esté mal pero no se aplica correctamente. Bien, fijaros, en la siguiente diapositiva vais a ver los parámetros que utilizan para aplicar los rombos. Fijaros, por ejemplo, eh, a ver, voy a borrar esto, ahí sí soy capaz de explicarme. Energía, exceso de calorías, estamos con el exceso de calorías, fijaros se ha aplicado el exceso de calorías desde el momento que tú tienes por 100 gramos más de 275 kilocalorías. Si lo mezclas con agua, ya no tiene ese exceso de calorías por peso, porque aumenta el volumen de agua, disminuye la proporción relacionalmente. Entonces, pues, se aplica en base a estos. Si tiene azúcares más de un 10%, que es lo que vais a ver en los siguientes productos, por ejemplo, el, el chocolate, el cocochi, si tiene un 36% de azúcar en el concentrado, si tú lo mezclas con agua, automáticamente disminuye a, un, a menos de un 5%. Entonces ya no tendría validez el exceso de azúcares. Y que también hay diferentes tipos de azúcares, que ahora vais a verlo. Con las grasas saturadas cuesta pa, cosa, pasa algo parecido, con grasas trans que no tenemos no, no, no aplica, y el exceso de sodio también voy a hablaros de eso. Bien, fijaros. A ver, voy a borrar esto. El café Vita Café, Vita Café 6 en 1, fijaros, tiene el rombo de exceso de calorías, que lo hemos solucionado y lo hemos entendido. Yo lo mezclo con agua, automáticamente disminuye ese exceso de calorías inmediatamente. ¿Por qué? Porque aumenta el volumen de peso del mismo sobre porque está mezclado con agua. El exceso de azúcares lo voy a explicar ahora y el exceso de grasas saturadas también. Sin embargo, estamos hablando de un café que tiene añadido ginseng, ganoderma y maca. Son tres superalimentos que tienen propiedades de mejorar la energía, la condición física, la actividad mental por el ganoderma, fortalece el sistema inmunológico y tanto nos hace falta ahora, tonifica los músculos, tiene efecto actitud moral por el ganoderma, ayuda a los problemas de próstata por el maca. Disminuye la depresión también por el maca y la ganaderma y mejora el desempeño sexual por el maca. Las personas que no saben ¿qué es el maca, el, la maca es un tubérculo del Perú que se utiliza como afrodisiaco, regulador del sistema hormonal. Viene muy bien para mujeres que están en menopausia, premenopausia y posmenopausia o menopausia. O personas mayores, personas que hacen mucho ejercicio físico, personas que estudian y demás. ¿Por qué? Porque les ayuda. Sin embargo, claro, en México y en Perú de repente vemos tres rombos y no si no tenemos el conocimiento adecuado para entender que es un producto concentrado que se mezcla en agua y automáticamente disminuye todo el tanto por ciento porque se aumenta la cantidad de producto. Fijaros. Estas propiedades las tienen estos productos desde hace muchos años, aunque dentro de la normativa se está aplicando estos baremos. Es decir... Volvemos a la tabla inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que por volumen parece que tiene muchos azúcares porque tiene más de un 10% de azúcares. azúcares. Claro, cuando sí. lo muestras con agua desaparece ese, ese máximo de azúcares, ¿no? Que es lo mismo que he explicado antes. Ahora bien, voy a explicar la siguiente diapositiva, fijaros. A ver, ¿qué tipo de azúcar tienen nuestros productos? Es que, claro... El rombo de exceso de azúcar se aplica a nivel genérico a todo tipo de azúcares. Si a este producto, por ejemplo, le echamos miel, como yo uso una miel orgánica natural, que la hacen unas colmenas aquí cerquita, un casero, una persona que tiene una granja, eh, es, un, es una miel, bueno, algo espectacular. También tendría la etiqueta, si le echaríamos medio el café, de exceso de azúcares. Pero es un azúcar totalmente saludable en comparación a un azúcar normal. O, si tuviéramos azúcar normal integral, fijaros, esto es un azúcar integral. No sé si lo veis, voy a quitar para que me veáis bien. Fijaros. Esto es azúcar molino que le llaman integral. Y aquí, bueno, que a veces nosotros usamos azúcar molino de caña. Este tipo de azúcar es el mismo que utiliza, por ejemplo, TXE en sus productos, que luego, además, lo fermenta. No es pues lo mismo si utilizaría azúcar blanco, que, por ejemplo, esto es como el azúcar típico que se usa para cocinar, que es el azúcar glace, que es blanco pulverizado. Esto es un azúcar que no tiene vitaminas, no tiene minerales, no tiene nutrientes, no tiene nada. Es un azúcar refinado. Obviamente, es muy dañino para el organismo... Sin embargo, el azúcar integral no es dañino, y si está fermentado, muchísimo menos. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que se aplique el rombo indiscriminadamente a todo tipo de azúcares cuando realmente no tienen el mismo efecto en el organismo. ¿Son azúcares? Sí, pero no es lo mismo. Por ejemplo, aquí explica, esto es una transcripción que he extraído de lo que explicó el doctor Lin sobre este asunto, sobre los rombos de exceso de azúcares y exceso de calorías. El tipo de azúcar blanco es muy limpio, porque está refinado, pero también, al estar fermentado, también no tendría tantas malas propiedades, ¿sí? que ya quisiera fermentar los azúcares, así que, aunque utilizaría azúcar blanco, que no es el caso, tampoco serían dañinos porque están fermentados. Sin embargo, el término azúcar se usa para describir una amplia gama de compuestos que son también azúcares. El azúcar, la glucosa, la fructosa de la fruta es, es, es, es azúcar, la galactosa, que es el azúcar de la leche, es azúcar la sacarosa, que es el azúcar común, el azúcar blanco, y la maltosa. En fin, ¿qué quiere decir esto? Que es una norma que se está utilizando de una manera incorrecta y no especifica qué tipo de azúcares o si están fermentados o no. Y de hecho, las propiedades que han tenido nuestros productos, ha habido millones de testimonios en los últimos 25 años de personas que con estos productos han mejorado la salud. Entonces, ahí hay una prueba de que, obviamente, no hay que tener prudencia o miedo con estas cosas, utilizándolas, obviamente, con sentido común. Una persona que se consume 50 sobres de cocochi, el problema no es que el cocochi le haga mal, sino es que está tomando un exceso de calorías y le va a engordar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto no es para tomarse 40 sobres al día, esto es para tomarse 2 o 3. Es como el que bebe cerveza orgánica, natural, sin alcohol, que no hay... No te va a hacer daño, pero si te tomas 20 litros te va a engordar. Es decir, lo mejor del mundo en exceso tiene un efecto negativo. Pasa lo mismo con la sal, el sodio. Hay mucha controversia con el sodio. El sodio que tienen nuestros productos son el citrato trisódico... ...usado como aditivo alimentario para añadir sabor al agua carbonatada... ...o como perseverante. Persevante. ¿Qué quiere decir persevante? Que este sobre, según la normativa tiene que cumplir, aunque sea café orgánico, ganoderma orgánico y todo orgánico, para que en este envase tenga una duración mínima, por ejemplo, de dos años, vaya por Dios, se me ha olvidado, perdonadme. Para que dure dos años y no se estropee en este envase, tiene que tener unos preservantes naturales que usa DXN, que en este caso sería el citrato trisódico o el citrato disódico, está obtenido mediante la fermentación de carbohidratos o almidones de maíz, de remolacha o caña. Es decir, ha fermentado y se ha convertido en citrato disódico, entonces esto no hace ningún daño al organismo. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, estoy uh, transmitiendo también por el Facebook. Muy bien, muy bien. Bueno, yo voy a dar un sorbito a mi chocolate con café. Bien, seguimos con la siguiente diapositiva, fijaros, el cocochi, el cocochi pues también tendrá seguramente el rombo de alto en calorías, el rombo de alto en azúcares, el rombo de sodio, no sé, creo que no tiene, fijaros, la composición cuantitativa, aquí hablamos solo de cuantitativa, no cualitativa, del cocochi, fijaros, en un sobre de 32 gramos, ¿Qué es lo que me acabo de tomar yo ahora? 32 gramos. A ver, espera, ¿dónde está mi lapicito. ¿Por qué no me escribe? Hoy no me escribe el lápiz. Bueno, no importa. En 32 gramos, ahí va, tiene 48 o 4,8 gramos de azúcar. No, de grasas saturadas. Pero esas grasas saturadas provienen del cacao, prácticamente. El cacao tiene mucha grasa. Azúcar, 11,6 gramos. Fijaros, si en 32 gramos tiene 11,6 gramos, en el concentrado tiene un 33% aproximadamente de, de, de hidratos de carbono provenientes del azúcar de caña integral que aunque esté fermentado, no tiene un 32, 32%, un 33% aproximadamente. Automáticamente ya se está considerando un alimento alto en calorías. Sin embargo, cuando tú lo mezclas con el agua, ya disminuye cuantitativamente un montón. ¿Por qué? Porque ya tiene un montón de agua. Y de hecho, el chocolate no se toma normalmente a pelo, pero a veces yo lo hago, ¿no? pues Aquí veis un poquito las grasas saturadas que tiene, por 100 gramos tiene 14%. ¿vale? Pero... No son grasas saturadas de origen animal, De esas hay diferentes tipos de grasas saturadas. Lo que pasa es que se ha generalizado, que ahora lo vais a ver en la explicación siguiente, que resulta que aquellas grasas que son saturadas son malas para el organismo, cuando realmente no es cierto, dependiendo de la fuente de donde provenga. Mirad, es he una reflexión que hizo Eric, que es el, el gerente de Latinoamérica, que está en México, dice sí. Estamos de acuerdo que el consumidor deba saber si un producto lleva un exceso de alguno de ellos. Pero lo que no estamos de acuerdo es que se catalogue, por ejemplo, productos orgánicos, como es el caso, con un sticker de grasa saturada que no debemos comer en exceso porque es falso. Estas, y ahora lo voy a demostrar. Ninguno de nuestros productos tiene grasas saturadas dañinas. Esto es muy importante entenderlo. No todas las grasas saturadas son dañinas. Por ejemplo, si miráis el aceite de coco, incluso el aceite de palma... Mucha gente cree que es una grasa saturada mala, sin embargo es una grasa saturada positiva, porque es una grasa saturada proveniente de un origen vegetal. No es lo mismo que provenga de un origen animal y mucho menos de un origen animal, por ejemplo, que haya sido alimentado o sea un animal transgénico con, con trigo transgénico o maíz transgénico. No tiene nada que ver absolutamente. Bien, eh, dice sí. Solo por ser grasas buenas y sanas que nunca perjudican al organismo y que no es justo que lo pongan en el saco de esas grasas que tapan las arterias de frituras y otros productos procesados. Pero la ley, tenéis que entender que es la ley. No importa que no sea justa, no importa que esté bien, es la ley. Entonces hay que aplicar la ley. Y DXN aplica la ley y pone los productos. Lo que sí es importante es que en esos productos tengáis la explicación correcta de que qué es ¿Y por qué es? Bien, tampoco está bien colocar el sticker de alto en azúcar a un producto que no lleva azúcar refinado, que es el blanquito, que os he enseñado a vosotros antes, sino que de por sí es alto en carbohidratos complejos como el, fijaros, eh, alto en calorías el café solo, porque tiene un montón de hidratos y ni siquiera tiene azúcar, que no perjudican a la salud como el azúcar blanca de un caramelo, hay muchas fallas en esta nueva ley que tienen que ser revisadas y cambiadas, esperemos que lo reúnen lo antes posible. bien. Hablando de las grasas saturadas, fijaros, la mayoría de los productos que contienen grasas saturadas son de origen animal. Aquí les, les mostramos los alimentos que lo incluyen el aceite de coco, la leche y sus derivados, el cacao, sea orgánico o industrializado, tiene un tanto contenido muy alto de grasas saturadas, pero no son perjudiciales para la salud. El aceite de palma, la mantequilla, que nosotros incluso utilizamos el aceite de palma para... La grasa vegetal, que no es mala, de hecho en mi canal de YouTube tengo dos vídeos que explican que el aceite de palma tiene un tipo de grasa que es exactamente igual a la leche materna. Es una grasa que beneficia a los humanos. Ahora bien, hay una cosa que os voy a contar, una anécdota que me pasó hace un par de años que empecé a investigar esto. Resulta que en África no se consume aceite de oliva, no se consume aceite de girasol y prácticamente casi todo el mundo consume aceite de palma. Porque es lo más barato y es lo que más abunda, porque ellos son cultivadores y productores de palma. ¿no? Bueno, eh, Yo le pregunté sobre el aceite de palma y me dijo: Mira, el aceite de palma, si realmente fuera cancerígeno, todos los africanos estaríamos muertos. Pero todos consumimos solamente aceite de palma. Efectivamente, ahí es cuando descubrí que había una leyenda negra falsa por, creada por unos intereses comerciales de las empresas que producen otros tipos de aceites. Sin embargo, la carne de vaca, la carne de cerdo, la manteca de cerdo, o la margarina, no la mantequilla, así, son grasas saturadas muy negativas, normalmente, porque hoy en día las vacas no se alimentan de forma correcta, o la carne de pollo. Son grasas totalmente diferentes, aunque sean saturadas. Si no sabéis, eh, ahí existen grasas saturadas, poliinsaturadas e insaturadas. Presuntamente las insaturadas y las poliinsaturadas son más buenas, sin embargo, la vitamina D3 también está mucho en los alimentos con grasas saturadas, como el huevo, por ejemplo. Y es necesario. Bien. Hemos hablado un poquito el azúcar blanco. Es muy limpio. Esto lo hemos leído antes. Sí. Aquí dice el doctor Lin que la valoración de las etiquetas se hace por paquete o caja de productos. Restringe el consumo excesivo por paquetes diarios. Es decir, no te puedes comer dos cajas enteras. Si te la comes en un día dos cajas enteras no te va a pasar nada. Pero si te tomas todos los días dos cajas diarias es cuando por exceso de calorías puedes tener algún problema. Te puedes engordar pero tampoco te va a hacer daño porque tiene ganoderma. Todo alimento orgánico que se consume en exceso se convierte en desecho en el mismo cuerpo lo elimina por medio de cualquier forma de evacuación que todos conocemos. Si tomas el producto por paquetes diarios la etiqueta te recomienda reducir el consumo excesivo. Es una advertencia. Bien. Esto es una pequeña descripción aquí tenéis el link, como estará el vídeo en internet en YouTube que lo subiré mañana o pasado. Eh, en ese link vais a ver cómo hay muchos meta-estudios. Un meta-estudio es un estudio de muchos estudios. Por ejemplo, aquí veis que el primero en la Universidad de Toronto, en Canadá, eh, se hizo una, un descubrimiento sorprendente, es del año, de hace 20 años casi, que no se vincula de ningún modo, no hay manera realmente científica y por evidencia que el consumo de grasas saturadas causa ningún tipo de enfermedad cardíaca, es mentira, ictus, infartos o diabetes de tipo 2 o riesgo de muerte por ninguna causa. Ahí está la página web. Otro se hizo en la FOD and Nutrition Research, que se hizo una investigación en la Universidad de Finlandia, aglutinando en otro meta meta estudio es mucho más que un estudio, es mucho más amplio, es más grande en personas en los que se les estudia y más largo en tiempo. En este caso, aglutina 607 trabajos científicos. Esto es verdaderamente impresionante, tiene muchísimo más valor un meta estudio... A ver qué pasa con el lápiz... No me funciona. Bueno, eh, y explica obviamente lo mismo, que no hay ninguna correlación directa. Es decir, todos los productos que se venden de DXN por el tipo de azúcar que tiene, por el proceso de fermentación, por el tipo de calorías que tiene, por el hecho de que se diluye con agua normalmente, no tiene ningún riesgo. Es una advertencia simplemente informativa, pero realmente no puedes comparar esto con un alimento procesado que no tiene ganoderma, que no es orgánico. No se puede aplicar. Eso es como, por ejemplo, un ejemplo que podría poner, no, es que una persona... Eh, no no sé cómo poner ejemplo bueno en fin aquí tienes 3 en uno es bueno para todo este tipo de cosas estreñimiento gastritis úlceras insomnio sobrepeso estrés migrañas menopausia acné esto es tres en uno quiere decir que tiene tres componentes juntos en un mismo producto que son Ganoderma café y leche vegetal tres en uno es una manera de consumir los productos de ADX y de Ganoderma para Comenzar con la experiencia y el conocimiento y la sustitución de, en vez de estar consumiendo un café con leche normal, un café con leche medicinal, que tiene propiedades medicinales sin ser una medicina. No es una medicina, no cura nada, es el propio cuerpo el que con el canoderma tiene esos efectos beneficiosos. Bien, luego el moca que es lo que me he preparado yo, porque yo, por ejemplo, para que veáis un poquito, me he mezclado chocolate con café... ¿Y me he preparado un boca? ¿Me escuchas? Sí. Eh, me están haciendo una pregunta en, en Facebook. Sí. Eh, en específico, ¿para qué recomendarías tú el 13 en no, 1? No. Bien. Para todas esas, eh, eh, eh, vamos a decir, lo que pusiste ahorita en la diapositiva anterior. Sí. Para tratar este tipo de, de problemas. Sí. ¿Y que si es recomendable tomarlo en la noche o a qué hora es el mejor momento para tomarlo? Buena pregunta. Mira, lo puedes tomar cuando tú quieras. Ahora bien, vamos a suponer que una persona es... Eh, nuestro producto tiene muy poquita cafeína. Casi menos que un descafeinado. Sin ser descafeinado. Ahora bien, si una persona no está habituada a tomar café y lo toma a la noche, puede notar... Es muy raro que no duerma bien. No suele pasar. Pero... Al principio, cuando el cuerpo empieza a admitir el ganoderma, date cuenta que el ganoderma tiene un efecto en el organismo que va, al principio, lo va a ver como algo nuevo y cuando empieza a funcionar se va adaptando. Yo, por ejemplo, me tomo un café triple con moca a las 12 de la noche y a las 12 y media me meto a la cama y duermo perfectamente. ¿Por qué? Porque no tiene cafeína. Puede tomárselo en cualquier momento del día. Es como cualquier otro café normal, pero saludable. No hay problema. Excepto que seas un diabético. Si eres diabético, yo no recomiendo ningún café excepto el café negro. Al principio, cuando se regule y se controle la diabetes, puedes tomar cualquiera de ellos. O, por ejemplo, el moca lo puede tomar cualquier persona que no sea hipersensible, por ejemplo, al chocolate o hipersensible, por ejemplo, a la cafeína. Casi en todo el mundo se va a beneficiar del Moca, cualquier persona que tenga gastritis, cualquier persona que tenga cansancio, cualquier persona que tiene que estudiar, obviamente, vamos a ver, es que hay personas que dicen, no, esto te oxigena el cerebro no, me tomo un sobre y me convierto en Einstein, no, no es eso, ¿eh? tiene un efecto gradual paulatino poco a poco, ¿eh? esto no es ningún milagro, pero te va a ayudar poquito a poquito a encontrarte mejor sin embargo, si tomas un café normal, nunca te va a ayudar a estar mejor. Jamás. Este sí. Bien. Bueno, recordad también, es una cosa que no se me olvide, ¿eh? fijaros. El café... No, el café moca no. El café como que tiene un canoderma, chocolate y café. Y luego el córdice. Bueno, el café córdice es un café muy interesante. Es un café especialmente diseñado, sobre todo para deportistas, personas asmáticas... Personas que tengan cansancio, personas mayores, varones o hembras. ¿Por qué? Aparte que aquí veis todos los efectos que tiene. Es muy bueno a nivel pulmonar y a nivel renal. Porque el córdice es un hongo que tiene unas propiedades espectaculares. Pero tenemos que recordar que es un café. Ese efecto eh, que ayuda al cuerpo no es lo mismo que si estuviéramos tomando córdices en cápsulas. No nos equivoquemos. Pues esto tiene, creo que eran 250 o 360 miligramos, no recuerdo exactamente cuántos tiene, y aquellos tendrán 10 miligramos. Lo que estamos es sustituyendo un café normal a un café con propiedades saludables. Porque DXN hace cafés saludables, cafés que aumentan la energía, cafés que mejoran a una persona que tiene un problema de estómago cafés que te ayudan a dormir cafés que te, que te mejoran el sistema inmunológico en vez de tomar un café vulgar y común que no te ayuda en nada es decir, cambias de marca, cambias de producto y mejoras tu salud pero es una manera de iniciarte de iniciación a las ventajas de tomar un superalimento combinado con el café no es lo mismo, obviamente, tomar un hongo en cápsulas que tomar un café con ganoderma. Por bueno, mucho efecto bueno que tenga, siempre va a tener más efecto anti-envejecimiento y un efecto mayor. Ya sabemos, que aquí por ejemplo tenemos una diapositiva, como incluso en Memoria en el en Catering Cancer Center, habla del hongo Reishi por las propiedades que tiene, pero recordemos, no es un medicamento, no cura nada, ayuda a que el cuerpo pueda mejorar la salud. Sin embargo, si lo habla en memoria en Sloan en Cancel supongo que algo de valor tiene, ¿verdad? Porque esto se lleva utilizando muchos años. Aún. Aquí explica cómo en Corea y tal, eh, se utiliza para muchos problemas de salud. Sin ser un medicamento, repito, no tiene efectos secundarios. Todas estas propiedades que se le asignan a la ganoderma, puedes tener un café que te ayuda en cierto grado en todo esto. Pero recordar, no es un milagro. Bien, también tenemos pastas de dientes. A ver, esta es de por tenía que haberla cortado. No me da cuenta. Bueno, somos la primera compañía del mundo que tiene café saludables con ganoderma. Están muy ricos. somos No somos la única porque nos han copiado varias empresas. Nos han intentado copiar, pero son unos simples imitadores. Tener mucho cuidado también con los productos que venden en Amazon y en Ebay. Hay mucha... Copia falsificada, porque como es un producto que se vende mucho, hay gente que está copiándolo y falsificando. No comprar producto a no ser que una, sea una persona que conozcáis y tenga, la, tengáis la confianza en esa persona y os puedo asesorar obviamente del consumo de, de este producto. Si una compañía tiene certificados como el ISO 9001, 14001, el GMP y otros certificados a nivel mundial... Porque los productos son muy buenos. No importa el rombo que tengan. Son productos de alta calidad. ¿Cierto? Aquí no hay ninguna duda. Obviamente tenemos consumidores y distribuidores en todo el mundo. Y puedes ganar dinero con ello. Bueno, esta es una estadística que tenía yo hace unos años. Que esto ya se ha multiplicado. Y bueno, la compañía tiene este eslogan, ¿no? Integridad y confianza. Esto es lo que estamos ofreciendo. Integridad y confianza. No... Hay ningún problema con estos productos ni con los rojos y esto es todo bien, bien. tengo um, aquí en el no sé por qué la gente ahora se quiso conectar por el facebook más eh, algunas preguntas eh, más específicas <ríe> muy muy fáciles para qué se recomienda o para qué recomiendas el eu café vale, el eu café tiene solo maca si no recuerdo mal sí sí entonces claro Vamos a ver. Hay personas que, por ejemplo, son hipersensibles al ginseng. Hay gente que no puede tomar ginseng. Le hiperestimula. Eh, tiene un sistema nervioso excitado, que se llama. Para esa persona puede tomar solo el eh, café que tiene maca y no tiene ginseng. Y tampoco tiene ganoderma. No problema. problema. Pues, nunca he comprado voy a tomar café con solo maca si puedo tomar con maca, ginseng y ganoderma. Vamos, nada que ver. Es mucho mejor. Pero... Es una opción para aquellas personas que no pueden tomar ginseng. Esa es la única razón. Nada más. Otra pregunta. Con los productos que hemos estudiado en estas tres últimas semanas, ¿qué recomiendas o qué dosis se recomienda para una persona a la que se le olvidan las cosas? Bien, vamos a ver. Eh, esto es muy, muy interesante. Fijaros. El cerebro eh, funciona, además, fijaros, qué cosa más curiosa, ¿no? Eh, no sé si el 85% del cerebro es grasa y proteína el resto. El cerebro utiliza, presuntamente dicen, y esto no es cierto, la glucosa como energía. Sí, la utiliza, pero realmente prefiere la grasa. Ahora bien, dentro de los tipos de grasa está el omega-3, pero para que el cuerpo absorba esa grasa, en la sinapsis, en las conexiones neuronales, necesita, por ejemplo, melena de león y ganoderma. Y espiruina y yo uniría. ¿Por qué? La melena de león mejora la función cerebral, mejora la sinapsis, que es la conexión entre neuronas. El ganoderma tiene mucho selenio... Eh, ¿Cómo se llama? No. Selenio, no. Germanio. Germánio, germánio orgánico, efectivamente. Gracias, Israel. Y ese germánio orgánico oxigena las células de todo el cuerpo, sobre todo las mitocondrias que producen la energía y las neuronas del cerebro. Por eso el cocochi tiene mucho micelio y es muy bueno para el cerebro. Pero yo combinaría melena de león, ganoderma y espirulina. Es mejor tomar menos de cada uno y potenciar el efecto sinérgicamente. Dentro de los cafés el mejor sería el cocochi, por supuesto, porque también tiene mucho magnesio. Cacao es muy bueno para la mente. Porque tiene mucho magnesio y muchos minerales, y el calcio, por ejemplo, también es bueno. Y yo tomaría eso, melina de león, galoderma, GL, más que RG, solo GL, puedes comprar, no pasa nada. Pues el GL tiene más más efecto por el germanio orgánico, el RG tiene más efecto antiinflamatorio, que también es bueno, pero bueno, vamos a potenciar solamente lo de la memoria. Y luego métele aceite de coco. El aceite de coco es la mejor grasa para la función cerebral. Pero para que esa grasa se absorba, todo ese efecto catalizador y todo ese efecto de coenzima y de absorción lo hace la melina del león y el ganoderma. Y la espirulina también viene bien porque tiene todas las vitaminas y todos los minerales. Porque date cuenta que todo proceso biológico de absorción de grasas, de absorción de proteínas, de, de, de creación de, de, de aminoácidos, de creación de hormonas, todo eso se hace a través de la grasa y la vitamina D3. Por eso es tan importante la grasa. Y el mar el córdices y la melena de león. Sí. Aquí tengo entendido que allá en España hay aceite de coco de DXN, ¿verdad? Sí, sí. Aquí, de... aquí todavía no lo tenemos, aquí en Estados Unidos todavía no tenemos. ¿De dónde pueden.? Eh, en cualquier sacar la... tienda, en cualquier tienda de productos naturales, aceite de coco, voy a enseñar el de DXN, mira. Además, el aceite de coco es una cosa, es una cosa espectacular. Este, este no está abierto todavía, pero este sí está abierto, fijaros Esto, no sé si se ve como es blanco, es blanco, pero puedes comer. Perdonadme que chupe la cuchara, pero bueno, yo creo que todo el mundo escucho. ¿Lo puedes comer? Mira, sí. Eh, está está buenísimo. No os podéis ni imaginar. no puedes comer o se lo echas al café cuando está calentito. Es un sabor muy rico. Muy bueno para las inflamaciones. Para el cerebro. No os podéis ni imaginar. Es un alimento. En cualquier lugar. comprar uno que esté, sea orgánico. Virgen orgánico. Además este Listo. tiene el sello europeo, ya veis aquí este sellito verde, es una hoja, uh -huh. es una hoja, no sé si se verá bien, sí. este soy europeo, bien. Eh, a que le costó mucho poner este sello porque al final tiene un montón de sellos y dice yo no puedo poner sellos de todos los lugares del mundo de que es orgánico, porque pues no tienen jalal de los países árabes, ¿no? pero este, este producto lo tiene. Listo. Si tienen preguntas, pueden escribirlas en el chat o hacerlas o, o me las mandan también por el Facebook, también estamos transmitiendo. ¿Qué otra pregunta, ¿qué recomiendas para una persona con diabetes tipo B? A ver, mira, vamos a ver. Tengo un testimonio de una chica de, de Ecuador que tenía... Es, es increíble lo que os voy a contar ahora. Tenía azúcar... Eh, os lo voy a enseñar nada más de verdad que bueno puede que es igual se si ve un hombre y no eso no quiero tampoco bueno eh, esta mujer tenía joven estamos hablando de una chica de unos 30 años eh, un metro cincuenta y casi 200 libras vamos tremendo eh, tenían 200 el azúcar en sangre estaba tomando pinchándose tres veces al día a la mañana, al mediodía de la noche, y tomaba dos menforbinas diarias, y de 200 conseguía bajar a 180 a la mañana en ayunas, a 160 el azúcar. Bueno, eh, le di ganoderma, morinchi, en ese momento no había ganoderma, perdón, había ni espirulina, morinchi, cordipine y roselle. Con esos tres productos. Eh, en tres semanas, que no llegó ni a un mes, es muy importante, le cambié toda la alimentación. Le dije lo que sí podía comer y lo que no. No le hice ninguna dieta, dice, esto no, esto sí. Prueba un mes. En tres semanas le bajó a 130 sin insulina y tomando insulina 110. Incluso el médico le dijo que se dejaría de pinchar una vez. En vez de tres veces al día, una vez al día y le quito dos pinchadas de insulina. Algo espectacular. No es difícil. Es muy fácil tomando ganaderme y espirulina y si haces cambios en la alimentación en menos de un mes, aparte que como se mide el nivel de azúcar en sangre pinchándose con el glucómetro, ellos se dan cuenta que funciona rapidísimo. Tienen que cambiar sus hábitos de vida. Pero las aspirina tres veces al día, ganoderma tres veces al día y de los cafés solo el café negro, ningún otro más. Y en muy poco tiempo normalmente tienen resultados. Ponerse en contacto con Israel. Claro. Yo os puedo ayudar y yo le ayudaré también a él y os, os, yo a todas las personas que estén trabajando con nosotros o comprando en nuestro grupo... Eh, le doy asesoramiento personalizado gratis, a todo el mundo no puedo dar porque no tengo tiempo físico, pero bueno siempre ayudamos a todo el mundo siempre que podemos Bien eh, yo creo que también para que ya vayamos terminando la señora Luz Lourdes dice uh, tenía problemas de venas varicosas y tomó el Cordyceps Coffee y se le empezaron a quitar en cuestión de tres semanas su hermana tiene el mismo problema y ha tomado la misma dosis, el mismo café, sin resultados, ¿qué puede hacer? Muy sencillo. Mira, eh, no, seguro que las dos comen de do, dos formas totalmente diferentes. Pero puede darse el caso que coman las dos de la misma manera. ¿Qué pasa aquí? Hay ciertas personas que hay ciertos alimentos que le sientan mal y no lo saben. Es decir, yo puedo tener un hermano, el cual come arroz y no le pasa nada. Sin embargo.. Yo como arroz y me vuelvo diabético. Hay ciertos alimentos que provocan inflamación y, y, y alteran la circulación de la sangre. Fijaros, esto es verdaderamente impresionante. El arroz, las harinas, los azúcares refinados, las pizzas, las arepas, las tortillas de maíz. Eh, cuando hay un exceso de azúcar en sangre en una persona, aunque no se vuelva diabética, ese exceso de azúcar en sangre... Con, eh, se convierte en una cosa que se llama ácido láctico el ácido láctico también se produce cuando haces ejercicio si el cuerpo no puede eliminar ese ácido láctico que es muy ácido va destruyendo y va generando inflamación en, en, en el sistema venoso en las venas y cuanto más lejos del corazón los pies, los dedos de los pies los muslos, va generando mala circulación y a algunas personas les puede generar venas varicosas y a otras personas no. Entonces, depende del tipo de alimentación que tenga. El, el, el mismo producto le tardaría muchísimo más en hacer el efecto, aunque sean hermanos. A uno le eche efecto y al otro no. Es simplemente por esa razón. Son diferentes genéticamente. Son parecidos, pero no son iguales. Es, o, o comen de forma diferente, que también es probable. Tienen que mirar lo que comen. tiene que mirar eh, las diferencias que hay en su alimentación. O tienen que mirar... Que alimentos que elimine todos los alimentos proinflamatorios o todos los alimentos que suben el nivel de azúcar en sangre o glucosa. Bien, la última pregunta para terminar. ¿Una persona con hemofilia es bueno recomendarle estos productos? Uf. Mira, la persona que tiene hemofilia como es un problema de la sangre. Primero, es ¿qué, ¿qué es la hemofilia? Perdón. La hemofilia, si no recuerdo mal, es un problema de falta de coagulación en la sangre, si no recuerdo Bien. mal. Sí, sí, sí, correcto, correcto sí. Bien, vale, cuando hay un problema en la sangre, sea hemofilia sea cualquier otro, estamos viendo que hay un problema de nutrición que igual se alimenta correctamente, pero no es capaz de asimilar los alimentos. Bien, el galoderma y la espirulina le van a ayudar a que esa nutrición que él tiene pueda ser más absorbible y el ganoderma va a ayudar a que el sistema inmunológico regule la sangre, porque al final puede ser también un problema autoinmune. Hay que regular el sistema inmunológico, hay que calinizar la sangre, hay que desintoxicar la sangre y hay que mineralizar con hierro para que tenga más glóbulos rojos y tenga más capacidad de coagulación. Entonces, realmente, eh, presuntamente, por todo lo que yo he leído y todo lo que he investigado, y que a mí me encanta... Eh, ...casi todo es un problema de una nutrición inadecuada... ...o un exceso de contaminantes... ...o un exceso de estrés... ...cada, cada persona le afecta de diferente manera... ...yo le recomendaría... ...a persona de hemofilia, espirulina... ...mínimo 4 gramos al día... ...repartido en tres tomas... ...es decir, cada gramo... ...nuestros productos tienen 250 miligramos de espirulina... ...cada comprimido... ...con 4 haces 1 gramo... ...con 16 haces 4 gramos... ...si tú coges 16 se los divides en 3... 5 por 3, 15 6 comprimidos antes del desayuno, antes del almuerzo antes de la cena y 2 RGs y 2 GL en el desayuno para empezar y luego ir aumentando el RG y el GL y esa persona debería de mejorar muchísimo y mirar un poquito la alimentación también a no ver es qué es lo que me estás comiendo porque si mejoras la alimentación automáticamente el ganoderme y la aspirina va a hacer más efecto mucho más rápido y vas a tener resultados antes. Y encima comprando menos ganadero, menos espirulina. ¿Por qué? Porque vas a tener más resultados antes. ¿Sí? Yo siempre prefiero que la gente consuma menos productos, mejore la alimentación y tenga más resultados. Porque al final es lo que hace que luego las personas sigan consumiendo. Porque esto es lo que le va a ayudar a mantener la salud, claro. Muy bien. Muy bien. Um, bueno, pues yo creo que ya... este eh... Hay algunas preguntas, pero se las puedo yo mandar por, por correo. Este, te damos las gracias otra vez, como siempre. Justo, el justo. tiempo que, que nos das de, de, de, de explicarnos esto. Sabemos que ahorita con la hora todavía que se quitó es más tarde todavía por allá. No, pero ha sido este, eh, eh, una hora antes para mí. Oh, perfecto. Oh, no tengo okay. ningún problema. Escúchame. Pensé que... eh, tu teléfono... Eh, para que la gente lo sepa, bueno, en mi canal de YouTube, Teo MLM, vais a ver el vídeo, Teo de Teodoro MLM, vais a ver el vídeo con el WhatsApp de, de Israel para que se os pongáis en contacto con él. Si no consumís los productos para que los podáis comprar con descuento, podéis haceros socios y a disfrutar de los cafés saludables. Sí, y um, vamos a, a la siguiente semana, les, les entre semana les comento. ¿Qué productos estaríamos viendo ya para ir terminando de ver los productos de DXN? Y podríamos empezar con el plan de compensación. Porque ya muchos están preguntando con el plan de compensación. Podemos iniciar con lo básico, o sea, los puntos, los PB, los los SBs todo esto, esos conceptos. Y no se olviden... Hoy sí se, se nos hizo tarde para mandar la, el, el link para conectarse por el Zoom, pero sería bueno que si tienen la oportunidad se conecten unos 10 minutitos antes para probar micrófono de su, de su máquina, y a veces es, es difícil que, que podamos estar al pendiente, como yo tengo aquí el Facebook también, eh, si, si voy a voltear la cámara, aquí tengo también la transmisión de Facebook, eh, entonces, si este, lo ven, ahí tengo la, la laptop también, tengo... El...